Babilonia, escucha lo que tengo que decir no quiero más barreras, no quiero más frontera y a todo sitio queremos ir. Tu política corrupta y a mis hermanos no les asusta, que no pidan más papeles, que cada uno es de donde quiere. a pasar, la batalla es larga, sonríe y fuma ganja que los problemas no maten, no roben, no ataquen tu vida, en el jardín de la alegría.